realizando daño. Salgamos de aquí y busquemos otra forma de volver a bordo de la nave. Debemos ir por aquí hacia el ascensor de gravedad de la nave.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 Detectada fuente de energía, y está el ascensor de gravedad. Todavía funciona. Por ahí podemos volver a entrar. Desde aquí deberíamos poder entrar en la sala de control de la nave. la red de combate del pacto es un caos no consigo acceder a los planos de la nave mis registros indican que debería haber un hangar de lanzaderas aquí mira los rincones los flot acumulan ahí los cuerpos otro hangar de lanzaderas podríamos llegar a la sala de control desde el tercer nivel le he dado una orden soldado ahora váyase. está delirando por el dolor hay que encontrarle La sala de control debería estar por aquí. El capitán, sus constantes vitales se debilitan. Por favor, jefe de prisa. ¡Supere! se detecta vida humana el capitán es uno de ellos los flot no pueden salir déjalo. sabes lo que él esperaría lo que querría que hiciéramos ya está tengo el código vámonos tenemos que volver al Pillar of Autumn, volvamos al hangar a conseguir transporte. Perfecto. Coge uno de los Banshees y los usaremos para volver al Pillar of Actum. Viene abajo. Aguantará. No lo lograremos. Que sí. Arriba, arriba. Lo has hecho a posta, verdad? que llegar al puente, desde allí podemos usar los implantes neurales del capitán para iniciar una sobrecarga de los motores de fusión de la nave. La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella para destruir el anillo.